Yo soy Néstor Heifetz, presido ahora la, la Federación de Cooperativas Autogestionarias MOI. Venimos como todos de, de historias eh, que nos han formado, nos han atravesado. ¿no? Eh, en, el, en el caso específico mío, así como de muchos otros compañeras y compañeros, nosotros... Eh, venimos de la década del 60, digamos, donde, eh, por ejemplo, lo que fue el cordobazo, una experiencia eh, que, que está permanentemente viva entre nosotros y sintetizado en la consigna del gringo tosco, ¿no? De obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Esa, esa consigna de integración... Eh, social y política y cultural sobre todo, ¿no? eh, es una, una consigna que, que también nos dio vida, en lo específico, eh, Bueno, soy arquitecto en la universidad eh, en la que me formé, en esa misma década del 60, ¿no? en la especificidad eh, de una concepción que se expresaba como arquitectura ciudad. De nuevo, digamos, esas dos dimensiones, ¿no? eh, esa dimensión eh, propia y dimensión de integración, de articulación, ¿no? que también es, eh, implica, conlleva eh, una formación cultural, política, además de la especificidad profesional. ¿no? El compañero el docente nuestro, que fue maestro, en esa concepción de arquitectura ciudad, no solo de arquitectura sino de interactuante inserta ¿no? en ámbitos barriales vecinales con los que hay que interactuar en la propuesta arquitectónica, era el arquitecto Marcos vinogrado eh, Amén, bueno de, de un tema cuasi familiar ¿no? de eh, mi padre ¿no? que fue eh, comunista ¿sí? y nací eh, desde allí. Todos tenemos que ver con eh, procesos históricos, con concepciones históricas. ¿no? La misma concepción histórica, sin calco ni copia, como decía Mariategui, no es parte también de la reformación, de la reconstrucción de nosotros y de nuestro pueblo, ¿no? Porque el sistema quiere que el pueblo no recupere, no incorpore, ¿no? La historia y las historias de luchas y de propuestas que transitaron, ¿no?, desde siglos. ¿no? Por eso la concepción histórica es esencial. Digamos, nosotros estamos hoy... Eh, bueno, en, en, empujando una, una ley nacional, primero porque, digamos, la década del 90 fue como la primera década de formación, de conformación del MOI, del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, ¿sí? que tuvo una instancia eh, a, en 1990 en Uruguay, ¿no? en el encuentro, el 20 aniversario de, de la FUGBAN en donde, eh, a donde fuimos, un poco tal vez llevado de la mano por un cura muy querido por nosotros, pero que políticamente formaba parte ¿no? de lo que fue la teología de la liberación, ¿no? de, la, de la concepción que, que impulsa, ¿no es cierto?, que se impulsó en Brasil ¿no? con mucha fuerza, culpa del padre Pichi tomamos contacto en 1990 con la experiencia de FUCBA. al mismo tiempo que nos encontramos con otras organizaciones de Paraguay, de eh, Brasil, básicamente de San Pablo, ¿no? y en ese encuentro, eh, por un lado nos encontramos con la concepción que, que impulsaba y continúa impulsando la FUCBA y que es parte de nuestra misma concepción, el impulso a la autogestión, ¿m? la propiedad colectiva y la ayuda mutua, en, en ese marco ¿no? se decide conformar la SELVI, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, sobre la base primero de un eje político, repudio al neoliberalismo, estoy hablando de 1990, menemismo acá y, y, y los correlatos en, en varios de los países eh, latinoamericanos, ¿no? El repudio, el rechazo y la lucha contra el neoliberalismo, el impulso a la autogestión y la conformación ¿sí? de un espacio latinoamericano ¿no? eh, con organizaciones que tengan organizaciones de base, que tengan prácticas concretas, más chicas, medianas, más grandes, en la temática del hábitat. ¿no? Experiencia autogestionaria del hábitat ¿no? de organizaciones de base. Esos tres ejes dieron origen al nacimiento de Selvit, que va a tener eh, al año siguiente su primer encuentro en San Pablo, en ¿no? ¿sí? en el marco de lo que fue la, eh, el PT en cabeza de Erundina, ¿no? en el estado de Brasil, ¿no? de San Pablo, que fue impulsado, que impulsó un programa de mutirones, ¿no? de 10.000 mutirones. Bueno, Ese encuentro es parte de esta historia. Nosotros en, eh, venía toda esa década, veníamos trabajando ¿no? en el marco del fenómeno de ocupaciones de edificios que se dio en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Es un fenómeno muy singular por la escala que tuvo. ¿no? Escalas de, comunes en casi todo el continente fueron paralelamente las ocupaciones de tierra. Ahora hay muy, pocos, eh, muy pocas ciudades en el continente donde eh, el fenómeno de ocupaciones de edificios fue eh, tan fuerte, tan masivo. Desde luego que tuvo correlato ¿no? en la recuperación de la democracia, la recuperación formal, ¿no? y de las políticas económicas de la dictadura genocida, ¿no? que generó una profunda desindustrialización y lo que en Argentina se suele expresar como cementerio de fábricas vacías. ¿no? Entonces, parte ¿no? del fenómeno de ocupaciones tiene que ver, ¿no? eh, desde luego, con la necesidad de ciudad, claramente, ¿no? porque ocupar en la ciudad este, eh, involucra, amén del techo, involucra la, la, la herramienta, los instrumentos básicos de la ciudad, ¿no? el tener educación, el tener infraestructura, el tener mayores alternativas de trabajo, etc. ¿no? Y se ocuparon, miles de familias ocuparon las fábricas que la dictadura genocida había destruido. ¿no? En ese marco nos vamos, eh, se va conformando nuestra organización, eh, tomando y haciendo nuestros los, los ejes eh, que... Eh, que incorporamos en, en el diálogo eh, con los compañeros y compañeras de, de Uruguay, de FUCBAN, el proceso brasilero, ¿no? el proceso participativo ¿no? brasilero, tipo mediados de los 90, también tuvo un impacto fuerte y específicamente en la ciudad de Buenos Aires, en el año 96, ¿no? Buenos Aires cambia de estatus jurídico, no pasa de ser dependiente del Ejecutivo Nacional ¿no? a ser ciudad autónoma de Buenos Aires, para lo, cual, para lo cual tuvo que o tuvimos que impulsar la conformación de la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este proceso, el proceso brasilero, también impactó ¿no? en la dimensión participativa. De hecho, en el marco de la constitución del 96 de la Ciudad de Buenos Aires, se conformaron comisiones eh, con participación ciudadana, una de ellas de hábitat, y en concreto tuvo como traducción el capítulo quinto, artículo 31 de la constitución de la ciudad de Cava, que toca tres o cuatro puntos eh, muy eh, básicos estructurales. La constitución de la ciudad del 96, ¿no? vinculado al proceso un poco que muy sintéticamente estoy tratando de transmitir, eh, eso generó una constitución que es la más avanzada de la ciudad de Buenos Aires y específicamente plantea impulso a los planes autogestionados, así como plantea recuperación de los inmuebles gociosos así como plantea regularización dominial y catastral con criterio de radicación definitiva, o sea, derecho a la ciudad. Bueno, plantea tres o cuatro temas que continúan siendo permanentemente estructurales para el impulso de políticas Para darle especificidad a esa palabrita de la Constitución del 96, impulso de planes autogestionados, en el año 99, es decir, al fin de la década del 90, generamos una mesa biactoral con la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para darle especificidad a esas tres palabras. De ahí, ¿no? en el 99, como dicen compañeras, vivíamos en la legislatura, ¿sí? eh, y de ahí nace la primera ley de autogestión de la República Argentina, que es una ley de CABA se aprueba en diciembre de, eh, del 99, se promulga en el 2000. ¿Mm? Bueno, de ahí, a partir del 2000, digamos, empieza lo que nosotros llamamos segunda etapa en la historia del MOI, ¿no? que es la etapa de implementación de la ley. ¿Mm? Bueno, tenemos la ley, bueno, hay que operarla. Una de las discusiones centrales ¿no? que tuvimos hacia adentro es en el quién va a construir, porque la ley 341, teóricamente, ¿no es cierto? Todos sabemos que una cosa es que existe una ley que dice tal cosa, otra cosa es cómo se correlata en la realidad de su implementación. La 341 teóricamente dice que financia suelo, es compra de suelo, ejecución de obra y apoyatura profesional interdisciplinaria. Esas son las tres variables de la ley 341. Por ejemplo, al plantear eh, financiación de la ejecución, no de, es transferencia directa de recursos del órgano de aplicación a las organizaciones, que pueden ser cooperativas, mutuales o asociaciones civiles. El 80% fueron cooperativas y son cooperativas. La, la ley 341 empieza a implementarse, ¿no? y a, a definir su programa, que es el PAP, el Programa de Autogestión de la Vivienda, en el marco de la crisis del 2001, ¿sí? del estallido popular del 2001. ¿no? En, en ese marco, una de las expresiones ¿no? es que el valor del suelo se fue al subsuelo. ¿sí? Se, se opera ¿no? eh, concretamente eh, la... Desde se conformaron como 400 cooperativas, se compraron, ¿no? en, en ese marco de ese contexto de crisis, 118 inmuebles dentro de la ciudad, no en la periferia, dentro de la ciudad. Paralelamente y también un elemento que, que, que impactó y que fue, que, que generó interacciones, etcétera, una de las expresiones eh, sustantivas y más cualitativas, tal vez el estallido del, 2000, del 2001 fueron las fábricas recuperadas, fábricas en manos de los trabajadores. Bueno, hay una de ellas conocida que era eh, creo la, la cerámica más grande de Latinoamérica, se llamó y se llama FASIMPAD. ¿Qué quiere decir FASIMPAD? Fábrica sin patrones. O sea, la, el, el, en el estallido del 2001 donde comienza a implementarse la programación y, y, y la ejecución de las obras de la 341 paralelamente no eh, se generó no un estallido autogestionario no en las fábricas ¿sí? en manos de los trabajadores ¿no? o sea el estallido no impulsa la autogestión concretamente ¿sí? eh, de la 341 que nosotros la definimos del 2000 al 2008 como segunda etapa en la historia del MOI y por el estallido cooperativo no fue casualidad que se conformaran 400 como más de 400 cooperativas sino que estuvo relacionado ¿no? con el estallido popular y con las, eh, las formas cooperativas que muchos sectores se dieron para la organización y para su lucha. Reitero, una de ellas, la, tal vez más estructuralmente esencial, la apropiación de los medios de producción en manos de los trabajadores. En ese marco se implementa, se va implementando la ley 341, que, eh, en donde uno de los primeros temas de esas tres variables, un tema significativo, fue preguntarnos con quién contribuimos. Muy pocas organizaciones, y básicamente el MOI y el MTL, Movimiento Territorial Liberación, ¿sí? fuimos las únicas que dijimos, no, vamos a construir nosotros. ¿Sí? Y este, esta respuesta tiene que ver con un tema esencial que hace al, a qué es la autogestión. Una de, uno de sus ejes es la producción sin lucro, es decir, la materialización de derechos humanos Básico, como el derecho al hábitat y a la vivienda, como bien de uso, no como bien de cambio. Consecuentemente, tuvimos el desafío de decir, no, vamos a ejecutar nosotros, sin lucro. Bueno, más, más el aporte ¿no? eh, comunitario de la ayuda mutua. Este aporte comunitario conceba, no desde lo cuanti, cubrir, la mano de obra peón, que en una obra significa el 8% o el 10% del costo de la obra, amén de que implica la construcción de comunidad, ¿no? de responsabilidad, de solidaridad, la calificación, los ¿no? procesos de calificación de mano de obra ¿no? y, en tanto tal, la posibilidad de que esa calificación tenga continuidad con la generación de trabajo. ¿sí? La autogestión genera trabajo digno, ¿no? No, eh, no programas asistenciales disfrazados de trabajo para nosotros. La autogestión ¿no? implica la generación, la, la materialización de derechos sin ganancia, sin lucro, implica la generación de trabajo dignamente remunerado ¿sí? y lo esencial tal vez y lo más profundo y lo más desafiante que tienen todos los movimientos populares, es el cambio cultural, ¿sí? la construcción de sujeto. ¿sí? Desde lo cuanti es reducción y consecuente optimización en la utilización de los recursos del Estado. Desde lo cual y el desafío es la construcción de sujeto, porque el sistema ¿no? desde luego se mete ¿no? en todo el pueblo ¿no? y define, ¿no? tiende a definir, la cultura asistencial, la cultura delegativa, eh, la cultura eh, ahistórica, ¿no? etcétera. Bueno, la autogestión eh, implica transformar eso, ¿no? que tiene que traducirse en lo que es más profundo y más hermoso que es el, y más difícil, ¿no? que es el cambio cultural. Del 2008 para acá, ¿no? en la tercera etapa, no se compró más este, un pedazo de tierra. ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque tiene un correlato, obviamente un correlato político No, no es casual, ¿no? Que sobre todo el macrismo en Cuando manejaba la ciudad, cosa que sigue haciéndolo Cuando asumió la, la, la, la presidencia nacional, etcétera, En toda esa etapa no es casual que la derecha ¿no? Enfrente la lógica autogestionaria ¿no? Es absolutamente razonable y desde luego, razonable desde la lógica del lucro. ¿Sí? Nosotros peleamos ¿no? por esa optimización de los recursos del Estado, por la construcción de un nuevo sujeto, cómo nos reconstruimos, ¿sí? amén de la noción de hábitat ¿no? y de lo que también expresamos ¿no? eh, más específicamente el derecho a la belleza. ¿Sí? Nosotros repudiamos la... La, la mal llamada vivienda social, una forma casi denigrante ¿no? de hablar de la vivienda del pueblo. Nosotros hablamos de, vivienda, de hábitat y vivienda ¿sí? digna y bella, ¿sí? porque estar tal, esa la famosa vivienda social, ¿no? Eh, está correlata con la producción empresarial ¿no? de las viviendas chiquitas y feas. Estas políticas, digamos, de las derechas, en ese marco que también se expresaron ¿no? y se siguen expresando ¿no? en eh, represiones, ¿no? encarcelamientos de luchadores populares, ¿no? acá durante muchísimos años. ¿no? referentes de la lucha por el hábitat, como Milagro Salas, eh, de la Tupac Amaru, ¿no? el compañero Luis de Lía, eh, bueno, fueron compañeros que estaban presos, Luis se liberó hace muy poquito, Milagro sigue durante años presa. ¿no? ¿Cuál fue la respuesta? Digamos Porque así como no se compró suelo, hubo una sistemática reducción presupuestaria, y de esa reducción presupuestaria incluso fue subejecutada. ¿no? Esa, es, eh, esa es la lógica, ¿no? en el caso de Argentina, del señor Mauricio, ni del macrismo ¿no? y de las derechas neoliberales, ¿m? y se, serviles del imperialismo norteamericano. Eh, en, por eso enfrentaron a la 341, ¿no? y siguen enfrentando. Ahora, ¿cuál fue...? la respuesta y cuál es la respuesta ¿no? en, eh, en estas condiciones, en esta situación. En una CAMPE, en el 2016, ¿no? o sea, en el marco de la tercera etapa por la que venimos, la tercera etapa que arranca en el 2008, ¿no? y la respuesta nuestra, ¿no? eh, que nos planteamos, bueno, esto quieren Matar la 341, nosotros vamos exactamente al revés, vamos a nacionalizar la ley 341 y profundizarla, ¿Sí? esa es la fue y es la respuesta ¿no? que venimos dando desde el 2008, ¿no? y esa respuesta por un lado, eh, nosotros obviamente entendemos que eh, para que una un marco legal tenga, tenga continuidad, tenga extensión, hay que construir organización de base. Hasta el 2008 el MOI existían CAVA. A partir de la decisión de, eh, de enfrentar estas políticas que atacan ¿no? la autogestión a través de la 341, ¿no? empezamos a eh, desarrollar procesos de nacionalización en distintas provincias provincias o municipios en los cuales paralelamente al proceso organizativo también impulsamos ordenanzas municipales y o provinciales. En el marco de ese desarrollo y en un marco un momento crítico que tuvo una expresión en, en una movilización de una cantidad eh, grande de organizaciones hacia la plaza de Mayo, en ese acampe... ¿No? acordamos, por un lado, integrarnos con diversas organizaciones que hoy conforman el colectivo de hábitat popular, el hábitat es una palabra de integralidad, ¿no? que supera y abraza, desde luego, el tema del techo y la vivienda. ¿no? Nosotros entendemos que cuanto más fuerza y más integralidad y más interacción ¿no? vamos construyendo, más se, eh, se consolida ¿no? el la posibilidad de materializar el derecho a la vivienda. ¿no? La noción de hábitat para nosotros es una noción estratégica. Nosotros decimos y pensamos también desde luego uno piensa, dice y a veces hace, no siempre sin contradicciones, más bien siempre hay contradicciones ¿no? por las cuales hay que reflexionar las prácticas de modo sistemático. ¿no? Nosotros dijimos vamos a construir unidad en este contexto de la derecha, en este contexto del macrismo, en este contexto del brutal endeudamiento con el fondo monetario. Ahora, la unidad tiene que tener un eje estratégico. ¿Unidad hacia dónde? ¿Sí? Si no, la unidad es una mera verbalización. Bueno, nosotros nos dijimos unidad hacia el impulso de la concepción autogestionaria. ¿no? La autogestión, que la trabajamos... ...específicamente o más fuertemente en la temática del hábitat... ...desde luego es una concepción sistémica... ...no es un tema del techito ni siquiera del hábitat... ...es una concepción de construcción de poder popular... ¿no? ...que interactúa con el Estado... ...para nosotros no hay autogestión sin Estado... ...ahora en una interacción por transformar el Estado... ...por apropiarnos el movimiento popular de ese Estado para que los recursos del Estado vayan al pueblo y no a los negocios, ¿no? Sin esa interacción no existe la autogestión. A veces hay comentarios que, que entendemos que son absolutamente erróneos, poner en común como sinónimo la autogestión con la autoconstrucción. Más, la autoconstrucción suele tener que ver mucho más con la inexistencia del Estado, la agilidad del Estado, ¿no?, por los cuales el pueblo no tiene, digamos, o determinados sectores ¿no? de movilización del pueblo, no tienen otra alternativa que tomar tierra. Esa lógica nosotros creemos que hay que enfrentarla, ¿sí? no, no la toma. La toma de tierra es una expresión del funcionamiento del capital, del mismo modo que la toma de ciudad. ¿sí? que Desde luego toma esa singularidad. No es el techo, no, sino que está en juego la lógica de la ciudad. ¿no? la dinámica expulsiva de la ciudad o la lucha por materializar el derecho a la vivienda en la ciudad. Nosotros siempre decimos, la Selvit siempre fue desde el primer día, cuando nace en el encuentro en el 91, ¿no? a partir de la decisión que, se toma, que tomamos en Montevideo, la Selvit siempre fue un ámbito de intercambios materiales concretos, estructura de la Selvit. ¿no? está armada con tres elementos, los encuentros eh, bianuales, ¿no? las pasantías, ¿sí? las pasantías que son eh, la realización de eh, prácticas concretas de incorporación y transmisión de conocimiento pasantías que la tipologizamos en tres tipos de pasantías, pasantías generales, pasantías específicas ¿no? y pasantías solidarias. Esas tres tipologías que las definimos en un encuentro en Recife ¿no? hace algunos años, ¿m? la pasantía fue, una, fue y sigue siendo una herramienta absolutamente material ¿no? de eh, conformación, de conocimiento, de incorporación. La SELVIC siempre ha tenido ¿no? ese perfil ¿no? de, de vivir en las prácticas concretas de cada organización que integra la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular. Eh, en tales sentidos, desde la década del 90 hay pasantías, algunas pasantías que acompañan procesos organizativos, procesos de ejecución, procesos de normativa. Nosotros, como hemos vivido, vivimos la CELVID como una herramienta material de intercambio de prácticas concretas, los procesos eh, que, se, que venimos dando, ¿no? conscientemente e, intención, consciente e intencionalmente, ¿no? en Venezuela, en Brasil y en Argentina, ¿no? estamos pariendo e intercambiando ¿no? los contenidos eh, básicos de la autogestión, los contenidos de, la ley, de las leyes nacionales. ¿no? Esto es emergente de la... De los intercambios de prácticas ¿no? y de la, de la tercera herramienta de la CELVI, que es la escuela de autogestión de la CELVI. Bueno, hoy venimos más hace unos días, bueno, estamos pensando eh, cómo el proceso de ingreso de la ley nacional acá en Argentina, del mismo modo en los países hermanos, ¿no? en Argentina estamos viendo, tenemos la intención, ¿no? de ingresar por tercera vez el Proyecto de Ley Nacional de Producción Autogestionaria de hábitat ¿Sí? eh, esa, esa, esa propuesta, ¿no? nosotros vamos a, a seguramente a dispararla, entre otras cosas, con la participación en el Congreso ¿sí? de los compañeros de Brasil, de los compañeros de Venezuela ¿no? y de nuestras organizaciones, ¿no? para que eh, asuman o visibilicen ¿sí? los legisladores y otras organizaciones que esto es una temática que se viene practicando y eh, luchando ¿no? en toda nuestra patria grande. Y esto lo, hemos, lo venimos permanentemente, digamos, intercambiando e impulsando. ¿no? Bueno, hoy estamos en, en, por, en el tercer intento de ingreso, ¿no? El segundo fue, el primero fue en el 2016, el segundo en el 2019, y los contenidos son, bueno, los que un poco vengo expresando, desde luego, ¿no? este, la, la creación de un fondo, la creación de un banco de inmuebles, eh, la creación de la escuela eh, de autogestión, las alternativas dominiales de propiedad colectiva, ¿no? además de la, de la sistémica propiedad privada, la incorporación de la propiedad colectiva y de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, ¿no? que esa es otra lucha ¿no? este, para incorporar claramente en la, en la legislación y también para eh, intercambiar y alimentar adentro de cada organización. Y nos planteamos que la lucha tiene que ser unitaria con un horizonte estratégico que para nosotros es la construcción de una sociedad autogestionaria, comunal y socialista.